mi leño O andando en las calles Andando en las ranflas Me vale madre Fumando la hierba Siempre marihuano, Si andas muy cerca Te quedas bien Es el pinche Tómate aquí Nada más rapeando Estos pinches vatos Nomás andan de acoplados Sentados tipeando Ya saben Soy cagapalos, Soy de Doble representando Estos locos con la pasan marihuanos Me vale a mi madre quien me siga criticando Al que no le guste lo que hago Que no lo hable y simplemente que se vaya a chingar a su madre Yo soy de Tijuana, yo traigo malandrada Yo fumo marihuana, yo me cojo tu jaina Yo tengo lo que quiero porque soy morro bravero Soy el pinche mente de Tijuana por ti Fumando mi leño o andando en las calles Andando en las ramplas me vale madre Fumando la hierba siempre marihuano, Si andas muy cerca te quedas bien horneado Siempre con el tufo de la marihuana Al que se más acerca le da el tufo de volada Ellos ya lo saben que yo soy bien loco Y no me lo quitan como mota a los ojos Y me arrancas y es como se hace Yo siento te sorprende, no metes en la calle Nadie me dice nada, no hay puto que me pare En esta introducción yo golpeo con el naje El humo de la moda hace que el chato se jale Cargándote 50 para el puto que se para. Y con el artidor no hay cabrón que nos alcance Los últimos mariscas ya nos tiene hasta la madre En Puerto Santa Fe nos vas a encontrar a nosotros Bien locos o bien pedosos, también bien marihuanos La chica de la tigua, puro loco mexicano a Arizona ya la estamos retumbando Fumando mi leño o andando en las calles Andando en las ramplas, me vale madre Fumando la hierba, siempre marihuano. Si andas muy cerca te quedas bien horneado Fumando mi leño o andando en las calles